Esta es la pregunta que todos se han hecho: ¿Por qué Garu no habla? Y yo sé la respuesta a eso. Hay que ver dos. Bueno, hay que ver dos videos. Uno se llama la ver Las Verdaderas Razones de Garu y el otro se llama Mi Amado Clon. En las Verdaderas Razones de Garu vemos algo del estilo de Garu. Y sabemos que el, que el padre de Garu fue asesinado por aparentemente Tobe. Y en cambio en Mi Amado Clon vemos que Garu se volvió. Ninja haciendo un juramento de que no volvería a hablar, aparentemente. ¿Y por qué Tobe quiere venganza? La respuesta yo creo que cuando se hizo Ninja mató al papá de Tobe y el Tobe por lo tanto quiere venganza. Esa es mi respuesta.